¿Conoces el significado de la palabra bizarro? Bizarro, que es valiente y decidido. No confundir con la palabra bizarre, que viene del inglés que significa raro, extraño. Y esta palabra inglesa viene del francés que significa lo mismo, extraño. Que a su vez, el francés viene del vasco bizarre. ...que significa... barba. Al parecer, los soldados medievales vascos traían una prominente barba... ...que causó extrañeza e impresión a los franceses. En cambio, el significado de la palabra bizarro en español viene del italiano. El origen en español está muy detallada en el Diccionario Etimológico Hispánico... ...escrito por Joan Coromínez. En italiano, bizarro significa iracundo, fogoso, furioso. Viene de la palabra bizza, que significa rabieta o ira instantánea. Pero el origen de italiano ya es muy incierto. En italiano se puede rastrear su uso continuo desde 1212. Y en español desde el siglo XVI. El primer significado de valiente se le da en la obra El remedio de la dicha. De Lope de Vega en 1620 Y la verdad es que la palabra bizarro es utilizado más con el significado inglés Esto es gracias a la influencia estadounidense Que lo podemos ver en sus series y en sus películas Y en cierto personaje de cómic Este uso está muy generalizado Y de seguir así y seguirse extendiendo Muy pronto se tendrá que agregar en el diccionario en español hay otros casos de palabras que adoptamos del inglés, como drenaje, bistec y el término tuitear. Pero a final de cuentas, los diccionarios son un reflejo de nuestras lenguas. Y después de todo, las lenguas siguen evolucionando. ¡Están vivas! Si te gustó este video, compártelo y dale like. Y no se te olvide seguirnos en las redes sociales. Ahora que sabes lo que significa, utilízalo bien.